personal médico y parte del personal administrativo del hospital doctor Federico Leopoldo Lavandier realizó hoy un paro de labores alegando disconformidad con la dirección del centro de salud. De parte de la agrupación médica conjuntamente con los demás gremios estamos en paro de labores de 24 horas, producto de la situación que se está dando en este hospital falta de gerencia por la incapacidad de la directora este hospital está, cada día más está en abandono no se ha aumentado la cobertura, en vez de aumentarla, la está disminuyendo. A la vez, aquí se está bloqueando los pacientes, se está mandando hasta otro hospital. La frecuencia de pacientes en este hospital es mínima en comparación con otros. Alegan la gerencia actual, no se identifica con la realidad que vive el centro. Eh, no afecta en el sentido de que si no hay paciente o usuario... ¿Cómo el administrativo? El administrativo no puede limpiar el hospital porque no, ¿cómo va a dar servicio? Además, eh, no tiene que tomar en cuenta lo administrativo porque eh, eh, desempeñan una función muy importante, que es la higienización del hospital. Puedo decirle que ahora mismo la situación de nuestro seguro está en una situación muy compleja. Tema único, falta de gerencia. Nosotros queremos un nuevo gerente que se preocupe por lo que a nosotros nos duele. Que el de hospital del Seguro Social. Ahora mismo estamos pasando la, por la peor situación, la peor situación donde un gerente no tiene la capacidad para dirigir una institución tan pequeña como esta, porque no es un gran hospital, significa que debe de salir de él y ser honesto y entregarlo a quien le duela la institución. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.